¿Qué tal amigos? Hola, feliz Happy Monday. Bueno, pues estamos ya cerrando este año con fechas un poco, un poco difíciles para algunos y para otros, bueno, pues tratando de llevarlo lo mejor posible. El día de hoy te voy a contar una anécdota de una niña que jugaba puede ser un niño, ¿verdad?, pero esta nena estaba jugando con su casita de muñecas y bueno, tenía la mesita, el salón de té, la habitación, la cocina y quería que su padre viniera a jugar con ella constantemente le insistía. Papá, ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo. Y el padre, cuando se acercaba a jugar, pues bueno, lo hacía de una manera espontánea y natural. ¿Qué hacía? Pues cogía eh, una tacita de té y le movía un poco el el juego de la nena. Y le decía, no, papá, pero así no. ¿Qué no ves? ¿Qué no sabes jugar? Bueno, el padre, ok, dejaba todo tal como lo había encontrado. Venga, papá, ven a jugar conmigo. Bueno, se acercaba por una ventana de la casita de, de, de muñecas y, bueno, hacía que la asustaba y que llegaba de pronto y dónde está la nena. No, papa, así no, así no quiero jugar. Bueno, un poco ya el padre, con paciencia, se acerca desde otro ángulo de la casita y llega, y bueno, quiere jugar con la muñeca, y llega saltando con la muñeca, y a ver, vamos a jugar, y entonces vamos a saltar la, la cuerda o la comba, y no, papa, así no. Y entonces le dice, ¿sabes qué, hija? Que tú tienes un gran problema. Tienes una y mil formas de que los demás arruinen tu juego. Y tienes solo una manera de pasarla bien. Y es la tuya. Entonces, queridos suscriptores, cariño, por favor, encuentra al revés. Encuentra las mil y una formas de pasarla bien con los tuyos, contigo, con lo que tengamos, con lo que tengamos, encontremos la una y mil formas de pasarlo bien y que sea solamente una o muy pocas realmente las circunstancias que puedan arruinar nuestro estado de ánimo. Tratemos de mantener mmm, pues la calma, de mantener el buen ánimo, la alegría. Es muy importante el sentido del humor con nosotros mismos, con los demás, bromear, no ir con cara de ya te lo había dicho que en algunos talleres yo decía, oye, eres responsable para sacudir, eres responsable de la cara, somos responsables de la cara que tenemos, no, pero sí de la jeta que ponemos. Entonces, eh, querido suscriptor, toma a en mis comentarios, por favor, encuentra... Una y mil formas de estar bien. Somos fuertes y valientes. Yo soy Carla Ornelas. Bienvenidos a este canal. Suscríbete. Me encanta, me encanta tener la ilusión de que estés ahí del otro lado y me estás escuchando. Comparte este video, por favor, anímate. Vamos arriba, si se puede, cada vez somos más. Os envío un abrazo muy, muy fuerte a Argentina, a Colombia, a mi México querido, a Perú, a Venezuela, a toda América Latina, a Centroamérica. Besos. Carlos Ruelas, bienvenidos. Anímate, únete a este gran equipo.